Continuamos con el estudio de las cadenas y aquí fundamentalmente veremos cómo se aplican funciones a cadenas. Bueno, pues lo primero es contar cuántos caracteres tiene una cadena y eso se hace con la función length, que es longitud en inglés. Bueno, pues vamos a escribir una cadena al azar. Aquí escribimos como locos y vamos a ver cuántos caracteres hemos escrito. Escribimos len si no recordamos muy bien cómo se escribe, recordar que podemos utilizar el tabulador y vemos que nos lo completa. Y nos dice que hemos escrito 41 caracteres. Bueno, y aquí tenemos unas funciones que nos permiten cambiar las mayúsculas y las minúsculas en una cadena. Lower case, como su nombre en inglés indica, lo escribe todo en minúsculas. Upper case, pues lo escribe todo en mayúsculas. Y title case lo escribe como los títulos, que en inglés es muy habitual escribir de esta forma los títulos, que es que la primera palabra, la primera letra de cada palabra se escribe en mayúsculas. Y luego tenemos algunas funciones más, pero no las vamos a ver todas porque se usan mucho menos Bueno, pues aquí tenemos una cadena guardada y vamos a ver cómo funcionan estas funciones que tenemos aquí. Pues aquí tenemos que esto está con dos letras mayúsculas, pero si le empleamos la función lower case, pues nos da el resultado todo en minúsculas. Es de notar que la variable a no ha cambiado, se ha construido una cadena nueva. Si volvemos a preguntar por la a, sigue estando como al principio. Bueno, pues ahora lo vamos a escribir todo en mayúscula. uppercase pues todo en mayúscula, y title-case, pues como vemos, la primera letra de cada palabra en mayúscula. Pues otras funciones que se pueden usar son la función reverse, que lo que hace es escribirlo al revés, o la función repeat, que lo que hace es concatenar varias veces una cadena, y luego la función strip, que no se usa mucho, a no ser que introduzcamos datos por teclado, que algunas veces pues escribimos espacios en blanco o sin querer, y esta función nos, la, nos los elimina los que hay al principio y al final. Bueno, pues recordemos que es lo que había en A, y vamos a ver si escribimos reverse pues lo que hace es que la escribe al revés, aquí lo vemos en un lugar de la mancha. Si lo que queremos es repetir, pues podemos por ejemplo repetir hola y le decimos que lo repita 10 veces aquí lo tenemos recordemos que esto también se podía hacer con la potencia aquí si escribimos hola y por ejemplo lo llevamos a 3 pues lo repite 3 veces y la función string pues hace lo siguiente si nosotros tenemos una cadena como esta en un lugar de la mancha con mayúscula pues no le hace prácticamente nada, lo deja igual, porque eh, tanto al principio como al final no hay espacios en blanco. Entonces lo deja exactamente igual. Pero imaginemos que aquí nos hemos equivocado y hemos introducido espacios en blanco y al final lo mismo. Bueno, pues lo que hace en este caso es que elimina esos espacios y nos deja el resultado como si no existiese. Y ahora vamos a ver la función replace, que lo que hace pues, es una función típica de los procesadores de texto, que es cambiar palabras o subcadenas por otras. Y tenemos que emplear dentro de ella eh, este símbolo, que en realidad no es un símbolo, que son dos, que tiene forma de flecha y está formada por un signo igual y un signo mayor que. Bueno, pues vamos a cambiar mancha por Galicia en esta frase. Eh, ¿Lo teníamos guardado en A? Sí, efectivamente. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es escribir replace la cadena que queremos modificar y aquí escribimos, si queremos cambiar mancha, pues escribimos lo que queremos cambiar y le decimos que mancha nos lo transforme en Galicia. Y aquí vemos que ahora nos sale una nueva cadena que es en un lugar de Galicia. Bueno, el operador in, eh, que también se puede escribir, ya que mmm, Julia admite todos los caracteres unicode de esta manera, que es el símbolo de pertenencia, pues nos dice si un cierto carácter está contenido en una cadena y nos responde verdadero o falso en inglés. Y se puede usar también como función, aunque normalmente se usa como operador. Y si lo que queremos es comprobar si una subcadena está contenida en otra, pues tenemos que utilizar esta función, occursIn. Bueno, pues vamos a ver cómo se usa. Bueno, pues vamos a comprobar, por ejemplo, si el carácter A está incluido en la cadena A, que recordemos que contenía en un lugar de la mancha. Parece que sí está contenido porque aquí veo yo esa letra. Pues le preguntamos y nos dice que sí. Si le preguntamos por la W, pues nos dirá que no. Nos dice que es falso. Y a veces, para que quede más estético, pues en vez de escribirlo así, se escribe utilizando una notación similar a la que se emplea en látex. Pues si escribimos in con una barra y ahora pulsamos el tabulador, vemos que se nos transforma en ese símbolo. Pero funciona exactamente igual que el operador in. No es conveniente utilizar esto que tenemos aquí. Bueno, si esto lo queremos usar para cadenas, vamos a ver que nos da un error. Vamos a comprobar si en está en esta cadena. Pero vemos que nos da un error, porque no puede usarse para cadenas. Y aquí ya nos da una ayuda. Tenemos que usar la función occursIn. Pues empezamos a escribirla, nos ayudamos del tabulador y ahora le preguntamos si en... Está en la subcadena, que por supuesto sí está. Yo qué sé, si le preguntamos ahora a Galicia, a ver si está, pues nos dice que Galicia no está. Y la función finfers, pues lo que hace es que nos encuentra el primer carácter que aparece en la cadena y nos dice en qué posición está. Bueno, pues vamos a ver cómo se usa finfers. Bueno, pues vamos a ver, escribimos fin, aquí tenemos muchas, pues seguimos. Bueno, pues vamos a ver si encontramos la letra A, el carácter A, en la cadena que hemos llamado también A. Bueno, pues nos dice que en la posición de 10 la podemos encontrar. Aquí buscamos y la encontramos. Vamos a ver la M mayúscula, en qué lugar estaría. Pues nos dice que está en la posición 19. Y ahora vamos a ver una letra que no esté. Por ejemplo, la W. Pues se pone a buscar y no la encuentra. No nos da ningún resultado. Nos debería dar error. Bueno, y vamos a buscar una cadena, por ejemplo, EN. Y vemos que nos dice esto. Que está en las posiciones que van desde la 1 hasta la 2. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos. La posición 1 y 2 está ocupado... Por esta subcadena. Y esto es todo por este vídeo.